con nosotros acá y de mañana llegamos al momento de esta fe caliente la entrevista frontal es gracias a recibir a representantes de Proyecto Político de Anistia País que están con nosotros acá de San Francisco de la Elvira Eilidonora y Pablo César Gracias buenos días actividad bueno, si ¿no? tienen la próxima hoy. buenos días Raquel y demás buenos eh, días gracias por la oportunidad que nos brindan de este tan visto programa gracias. de mañana es nosotros estamos convocando e invitando a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a la región noreste para el acto de juramentación que tenemos este domingo primero de julio a las 10 de la mañana que realmente desde las 9 ya se van a estar desplazando los que se van a juramentar estamos convocando a las 9 pero a las 10 inicia el acto en el Club Esperanza aquí en San Francisco de Macorís nosotros hemos hecho una ardua labor durante todos estos meses, desde abril hasta, hasta ahora, ¿verdad?, para eh, que ese acto sea exitoso. Yo pienso que, que tendrá un gran éxito y un gran impacto ante la sociedad franco-macorizana y el país, es porque así la gente lo ha asumido y lo ha acogido en las calles. Ha visto en este proyecto Alianza País una organización viable, fiable y digna de... Esperanzadora para un potencial cambio que tanto anhela la población dominicana Un cambio de rumbo al cual nosotros hemos denominado el cambio democrático ¿Quién preside aquí Alianza País? El presidente de nuestra organización aquí es Juan Francisco Tavares, el chino Comunicador, ¿Sí? maestro sí, eh, colega eh, nuestro Una pregunta, ¿estará con ustedes eh, uno de sus máximos líderes? Eh, el doctor, doctor Guillermo Moreno ¿Estará aquí? Sí, estará bueno. presente es, Guillermo va a estar presente en, en gran parte de, de esas actividades de juramentación, o sea que recorrerá todo el país a partir de. Ya el, el domingo pasado se dio el primer acto de juramentación en Santo Domingo Este. Es, ya este de San Francisco de Macorís será el segundo a nivel nacional y así sucesivamente se tiene previsto que se darán actos de juramentación en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos muy buena, una militancia muy dinámica. Además de juramentación, ¿Alianza País tiene otras actividades planificadas para el futuro? Bueno, con, el, con la juramentación, eh, nosotros de la mano estamos trabajando lo que es eh, la construcción de un padrón electoral de cara a la participación del proceso electoral del 2020, o sea que estos actos de juramentación no son aislados del Pero, trabajo político, porque estamos es, parte, estructurando nuestra estrategia. organización. Exacto. ¿Irían ustedes a elecciones nacionales en las mismas condiciones que el 16? No, nosotros estamos planteando, de hecho, un cambio democrático, que es eh, un proceso de transición más que obligatorio, necesario, para el pueblo dominicano y que la, que la, la gente lo ha asumido, porque entiende que el PLD no puede seguir gobernando o sea, el país. Eso significa es el primer, que ustedes irían la, solo, no con Convergencia, con ningún otro movimiento. Bueno, la primera ustedes motivación son... nuestra es que al PLD debemos derrotarlo y sacarlo del gobierno en el 2020. Pero, ¿ustedes van a ir solo. Bueno, no, porque de hecho, de hecho si estamos, que hay el, el cambio democrático no se puede construir de manera aislada. Nosotros estamos convocando a organizaciones políticas, claro. sociales, a que se unan a esa dinámica. Interesante. Porque solo no puede derrotar nadie al PLD. Bueno, este domingo ustedes van a juramentar qué cantidad de personas. Tenemos previsto unas 500 personas 500. hasta ahora, pero yo pienso que ¿Se vamos a, a sobrepasar que ya tienen aquí ¿Y, a San ¿Y, de, ¿Y de dónde provienen tanta gente? ¿De aquí de San Francisco solamente? De la de San Francisco de Macorís, de este ah, municipio. Interesante. Ah, no claro. de quizás bueno. no del casco urbano, porque vienen bueno. gente incluso de, de la Guasuma, pero de, de San no, Francisco. No. Todo sí, el de territorio. Municipio. Así es. Es un militante de mucha data y ha, y ha demostrado persistencia. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo ve el hoy de la República Dominicana? Fíjate, sí, buenos días. Eh, con relación a la pregunta que tú me has acaba de hacer a, ahora mismo. Mira, la situación política del país no está muy buena. Precisamente por los actos de corrupción que se han cometido que se, y que siguen cometiéndose. Eh, en todo el país, ¿sabes los PLDistas Llegaron a, a dirigir el Estado en 1996 eh, con, en, en chancleta y hoy andan en yipeta y eh, sirviéndole el y blindadas. Estrujando no en la cara, el dinero que le han que a diario les traen a la población dominicana a través de los impuestos que pagamos nosotros, los contribuyentes. Yo me recuerdo que Leonel venía aquí en un cepillito, Volkswagen, A dar clase al CURNE. A dar clase al Kun, e Incluso había que empujárselo el cepillito. Sin embargo, Leonel es uno de los principales corruptos que se ha enriquecido a costa de, del erario público en la República Dominicana. O sea, el comité político en pleno del PLD. Usted no saca ninguno. No se puede sacar uno solo. Bueno, permítanos, señor Fabio, recibir a Tere para que no se nos enfríe el café, porque eso sí que sería un problema grande. No, del y con lo país. que usted está diciendo, hay que tomar un problema grande. Del Yo hago una protesta, claro que sí. Y con lo que usted está diciendo, hay que tomar su fin de café. Claro, para poder también aguantar eso, ¿verdad? Sí. Sobrellevar. Gracias, Tere, eh, por ese el café. El video no me contestaste. Si, eh, estos 500, ¿a cuántos se suman? A los, Tere, que ya, a los miembros que ya tienen. Bueno, tú sabes que nosotros. aquí la nosotros tenemos una estructura, podríamos decir, de unos 100 militantes duros de Alianza País que hemos estado sí, sí. trabajando desde el inicio de, de esta organización, per se. Sin embargo, la militancia eh, y la simpatía, tú sabes que, que, que no es lo mismo. Nosotros claro, tenemos verdad. una gran simpatía en San Francisco de Macorís de gente que son amigos de nuestra organización, colaboradores. Uh -huh. Entonces, hemos determinado, hemos asumido que para tener una estructura que incluso el año 2018 lo hemos denominado el año de la organización y estructuración de Alianza País. Y estamos trabajando eh, con ese objetivo explícito. Entonces, a esa gente que son simpatías sueltas, porque no están organizados, nosotros lo hemos empezado a empadronar. Excelente. Y de, de, en una primera jornada, que será este domingo, vamos a juramentar unos 500. 500 como, como partido, una cantidad importante. Sumamente. Como sí. partido emergente o, o minoritario, que es donde se engloban todos los que no están entre la, la cuarta, tercera y segunda y primera posición sí. en el país, ¿cómo encuentran a la sociedad que a la vez que padecen tantas cosas... ¿Se involucran? ¿Tú entiendes que hay oportunidad de explotar Yo ese pensamiento? Sí. Yo pienso que sí. El mismo hecho del, del dinamismo que asumió la Marcha Verde hace algunos meses y que todavía está vigente, ¿verdad? Uh -huh. Está. Eh, Ustedes la van manera? para la Final. Marcha del Millón. Nosotros hemos participado porque hemos asumido como aliancista que tenemos que arrimar el hombro. Esto es eh, apoyar todas las luchas que vayan en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Y a favor y beneficio del pueblo dominicano, y hemos participado en todas las marchas verdes, como, como, como ciudadanos, no como Alianza País, porque nosotros no somos oportunistas y no tratamos de sacarle provecho político. Para que a no eso. llevan el gorro verde ustedes, no a esas marchas no. A esas marchas no. no a esas no. Yo. Incluso Guillermo ha participado activamente de las marchas. Entonces, eh, Francis, uh -huh. yo pienso que el pueblo dominicano es uno de los pueblos que más ha luchado. Eh, en pro, en búsqueda de lograr su objetivo de un cambio de rumbo. Eso se ha dificultado, obviamente, pero nosotros no podemos culpar a la nación ni podemos decir que la nación eh, eh, está eh, indiferente. indiferente. Lo, bueno. que, lo que ha pasado, yo pienso, es que no hemos tenido la oportunidad de construir una organización o un espacio que es el que nosotros estamos propugnando con el cambio democrático eh, para generar la confianza de cara a que la población se identifique y poder ganar unas elecciones. Romper la polarización, ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Sienten ustedes que han llamado la atención del pueblo dominicano, especialmente la comunidad joven, a, hacia todo lo que está sucediendo? Yo pienso que sí, porque nosotros somos una organización joven. La gente nos ve como una organización vieja, pero nosotros nos fundamos prácticamente para las elecciones del 2012. Hemos participado en dos procesos electorales, en el 2012 y en el 2016, y somos la número 5 en el país. O sea, vamos a representar la casilla 5 en la boleta electoral de cara a las elecciones del 2020. Bajar del 26 al 5, eso es, es un ah, mérito significativo. Señor Lora... Fabio, Fabio Tejada. Fa perdón, Fabio Tejada. Tejada. Sí, sí. Ya, ya sí, ya le conocé los apellidos, pero ustedes son hermanos, no <ríe> se preocupen. Son sí. sí. compañeros y hermanos. Sí, deben compartir esas, esas, esos valores. Eh, usted, el pesimismo que le embarga no es para menos, mucha gente está así con la situación de, de corrupción que se vive. ¿Cuál sería la opción de cambio? O sea, la forma, si existe una fórmula para cambiar la corrupción, en los diferentes estamentos, instituciones dominicanas. Fíjate, nosotros, es buena la pregunta que tú me acabas de hacer, nosotros estamos planteando un cambio democrático, o sea, nosotros como, como Alianza País, estamos precisamente trabajando a nivel nacional en la campaña de afiliación nacionalmente con la finalidad de, de fortalecer el partido a nivel nacional que, y que ese fortalecimiento de al a la conformación de un frente opositor electoral con propuesta para sacar al PLD del Poder en el 2020, pero con propuesta que cada partido político, organización que forme parte de ese frente, lleve su propuesta a la mesa del diálogo para sacar al PLD del Poder, porque se hace necesario en la República Dominicana la unidad de la oposición para sacar al PLD del Poder. Yo claro. siento que no hay oposición, que incluso hasta el partido al que hay yo oposición. pertenezco, no no, no <ríe> hemos podido salir a la luz porque nos tienen vedado sí, los no, lo que pasa es que nos tienen cerrado las oportunidades con excepciones, Telenor nos mantiene la respuesta y esas cosas, sí. pero ustedes han tenido se sienten que la, han tenido la oportunidad de proyección, hemos sin tenido límite. que lanzar un periódico incluso para poder, para poder hacerle llegar a las personas. Pero a, sus casas a propósito, eso ¿ustedes, lanzaron, ¿Ustedes, ¿Ustedes lanzaron el árbol de la corrupción? Sí, lanzamos el árbol de la corrupción. ¿Cuántas ediciones han tenido que...? Nosotros tenido vamos que... en la tercera edición de ese periódico, El Aliancista se llama, oh, que es un oh, medio okay. difusivo de nuestras... Pero, usted no, no Pero lo de, de ese árbol de la, de la corrupción... Sí, hay una persona Pero que se tiene ya que... Se sí. Pero ah. de ese árbol <ríe> de la corrupción... <ríe> no, lo voy a tener pendiente. Pero de ese árbol de la corrupción, ¿cuántas ediciones van? De, esa, de ese árbol de la corrupción van dos ediciones sobre eso. Sobre Entonces, a propósito de lo que le preguntaba Raquel a Fabio, mientras el PLD controle los jueces en este país, la Suprema, eso es casi imposible. Nosotros abogados... Bueno, ahí vemos una, una, ruptura, una cambio, imagen sí. del aliancista. Ese es 20 mejor. años de corrupción, es ¿eh? que dice ahí. 20 años de corrupción e impunidad en la República Dominicana. Y planteamos puño de hierro contra la corrupción Hay algo que me preocupa de las organizaciones Y no es que yo quiera Llevarlo hasta allí Pero tengo que preguntar sí. Dentro de toda esa gama De Temas Que ustedes manejan Igual me pasa con, con La marcha verde No entienden que debemos también Tocar o mantener Viva el tema frontera y migratorio. Sí, estamos de acuerdo con eso. E incluso en uno de nuestros ejes políticos nosotros planteamos, porque tú sabes bien Francis, que sí. el problema migratorio en este país es por falta de control en la frontera. O, o sea, nosotros no, no alimentamos la, la xenofobia, de la porque de, de eso no se trata, Jamás. pero no hay no hay control. Hace aproximadamente unos ocho nueve meses yo andaba con el chino, el coordinador político nuestro, por esa zona. Y eso eso hay que verlo, eso es terrible. Ahí no hay control. Un guardia sentado chateando con un celular. En un y espacio, podemos al lado. decir, de lo... sumamente ah. largo. Entonces, ah. los haitianos cruzan, entran y salen. Y ya. eso ciertamente conlleva una situación para nuestro país. Estamos de... la preocupa, economía. Pero le preocupa, pero no lo discute. Debe no regirse hablan. una una ley que, que, que garantice la seguridad en la esa ley zona está, fronteriza. Las es por la corrupción que no se aplica. Exacto, que no se aplica. o No, no hay voluntad. Le conviene seguir la corrupción en la frontera, porque la frontera es una consecuencia sí, de corrupción. Que incluso mucha gente no le gusta asumir esos temas, porque entiende, ¿verdad?, que son sensibles, sí. pero hay que asumirlo, el, no desde la xenofobia. ¿Crees tú que como yo creo, el 20 el candidato que Yo no optimista lleve hacia el 20 el 20 el candidato que no lleve ese tema claro para la población claro. tiene oportunidad de ganar o, o, o no sentir, le interesa hay un sentir popular la gente tiene ese tema en agenda y hay claro, que tocarlo así es me alegro de escuchar, al igual que otros temas también no no el porque Yo están estoy ahí optimista claro, de cara claro, al 20 esos. nosotros vamos a construir un frente opositor y el, vamos a derrotar al PLD. Precisamente hay gente que no quiero, lo creen, pero sí. Bueno, vamos a ver <risa> bueno. eh, eso. Sería interesante <risa> verlo. Usted di, ha dicho que sí hay oposición aquí en República Dominicana. El principal partido de oposición es el oposición. PRM, Partido Revolucionario uh -huh. Moderno. En un virtual escenario, ¿usted apoyaría al PRM? Bueno, nosotros tenemos que. Estamos al PLD. haciendo una propuesta por un cambio democrático. Hay que ver si ellos se ajustan. Nos vamos si a apoyar asumen, Si ellos se ajustan. País solidario, productivo independiente, soberano, nosotros tenemos una propuesta. Si ellos se ajustan a esa propuesta, todo el que se... Ajusta hay temas viene en para común, acá, hay temas en común. Todo el, bueno, que, el que la suma... Hablaste de soberanía... Pero apoyarían sí. a un candidato de ellos a la presidencia. No, es porque eso, eso no es así, eso ah, no es señalado. Nosotros estamos haciendo una propuesta y entonces daríamos oportunidad al pueblo dominicano de que elija, ya. de sí. que el pueblo tenga una forma de decidir e impactar quién en va, a ser, quién el va a ser el candidato. Muy claro. bien, excelente. Recordamos el domingo, ¿a qué hora? El domingo a las 9 de la mañana en el Club Esperanza, juramentación de los nuevos aliancistas en este municipio hay de San Francisco ambas, de macorís donde ¿verdad? nosotros somos... Hay mujeres, ¿eh? hay mujeres, aliancistas, mujeres sí. también, muy bien. Sí. Así es que qué bueno, enhorabuena. Los esperamos ahí, a ustedes también, pasen por allá. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, gracias a ambos. ustedes por la oportunidad. Así es, gracias a Elvi Dolora gracias. y a Fabio Tejada de Alianza País por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies, quédese con nosotros.